Seguimos con el siguiente tema y es que helicóptero presidencial aterriza de emergencia por mal tiempo climático y es que debido a la situación climática, el helicóptero presidencial y el de su seguridad se vieron obligados a un aterrizaje de emergencia en los terrenos de los salesianos en el municipio de Jarabacoa debido a las precipitaciones. A bordo de la aeronave iba el presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, quienes bajo la lluvia fueron montados en la jeepeta presidencial luego del regreso de las actividades que agotaron en el municipio de Constanza, provincia La Vega. Al lugar, como protección, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional que escoltaron a Abinader y a Arbaje. Señor, aquí... Oh. Aquí <risa> No, aquí lo que es helicóptero y esa cosa presidencial y ejecutivo. Está feo esto. Hay que tener. Yo, siendo mi presidente, que por cierto, quiero que me coloquen ahorita ahí la música de cumpleaños, que cumpleaños nuestro, y tengo el placer de ir a su cumpleaños también. ¿Quién? De Luis, ¿cómo que quién? Luis Abinader, <risa> Luis Abinader ¿eh? Más adelante vamos a hacer esa fanfarria. Pues bien, como iban diciendo. Esto está peligroso. Sí. Se cayó una en la frontera. Se también cayó. Dicen, ¿También? Ellos, dicen sí. ellos que se cayó. Sí, el día el día de la, de la muerte. Dicen ellos que se cayó. ¿Entiendes? Para no al alertar. Pero, este país debe ponerse los pantalones con todo el mundo, que esto es un país. Aquí tú que quieres venir a hablar caballabro, de las Naciones Unidas, que no, aquí esto es un país. Y el presidente que se me cuide, que ponga a todo el mundo moca. Claro, si si que amanece que el todo con él, que amanezcan tres. Que amanezcan tres. Claro. Sí, porque que esto está difícil. Y, y el rebú, mire, fue, fue al lado de nosotros que mataron un presidente. Sí, ahí Y eso no es que dique. Entonces no se sabe quién es, porque lo que agarran no es. Y, y un seguridad no está ni aruñado y esto que lo otro. Entonces de, deben tomar, esos legisladores deben hacer la cosa bien, porque la mano es caerle atrás a los corruptos. Tienen que cuidarse. Porque este mundo está acabando aquí. Yo tengo miedo a abrir el teléfono cuando despierto. Me mucha me... noticia. Sí, Todo mala noticia. Una, vuelta, ¿eh? una mala noticia. Sí. O, o un mensaje de la familia o, o una mala noticia. ¿Me entiendes? Eso es este Claro. Es terrible. Claro, no, es todo esto, esto día tan tan pesado, tanto para el gobierno y para la, para la, la situación que está pasando en la calle también. Vemos San Francisco también militarizado y aún así siguen siguen ocurriendo cosas. Escuché que en estos días en villa arriba en otro teteo acaban con uno ahí. La cosa está todavía, tú me entiendes, saliéndose de control pero yo espero que se siga que las cosas se sigan aplacando porque esto se ha convertido en tierra de nadie y ya me da miedo a mí salir. Yo claro. estoy en Realmente. Tranquilo. No, no, eh, hay que tomar el método que yo he cogido y es que si no, taz, ustedes buscan en la calle. No, no salga no no tranquilo. Es Así es. Que disfrute su televisión, su internet, a ver película y eso ya. te a pague película, el internet y cable para cosa, estar el cable para usted se reúna en la casa. Usted claro. se va a reunir, usted va a una casa un amigo, su otra güey que cualquier ajá. botellita. Pero en las esquinas no es bueno, porque oh, que... Sí, o pueden ir a una cabaña. Un jacuzzi, una barra. Ustedes, tú ves, jacuzzi. <ríe> <un> <ríe> tú ves, los jacuzzi les conviene a nosotros por... los gordos, porque la espuma tapa. Tú sabes la, <ríe> la gordura. es <¿De> verdad. Claro. <ríe> <ríe> no te puedo meter una piscina porque se ve... ¿eh? no piscina Miren las imágenes de, de cuando aterrizó de emergencia. Esto es preocupante. Eso es el helicóptero, sí. parece que no le están dando dónde es. Recordemos que en una Hay ocasión también el, el Danilo, el Medina, el, el expresidente, también tuvo ese mismo proceso, tuvo que aterrizar de emergencia porque se creo que sí. fue en Puerto Plata que el helicóptero aterrizó de emergencia, de emergencia, así mismo, esa misma situación. O sea, Bien. que es algo que, que a veces pasa en esos vehículos, que usted se, usted sí, se monta en ahora, un vehículo... Ahora, ahora está bueno. Sí, ahora con sí. tanta sí. cosa uno nunca sabe. Sí. Uh -huh. Oh, pues fue que le dispararon. <ríe> porque pero no Mira, te como diez notificaciones. <ríe> como diez mensajes le han llegado a este <ríe> porque qué pi, qué rollo cometido ahí. mirando, usted tranquila. No, no, está tranquila. Yo trabajo. Tío. No, eso es a pota. <ríe> Para mí que fue porque he visto mensajes ahí pin pin pin, eso hay es gente que también del programa y me están escribiendo No, no, no, no, dejen de no, te escribir de. <ríe> ¿Eh? <ríe> bueno, yo creo que les van a quedar. Pues bien, como iba no diciendo, esto está delicado. Cuanto a los presidentes y hay un marco. Sí, él sigue, un sigue con la calle cerrada, el presidente. Él, tiene, él tiene, cerró la calle, donde, donde él vive, la, el, el, la residencia. Hay un marco. No tiene que ser acto, porque yo, yo ni hago bien en la calle. <ríe> <ríe> claro. No, no, la pues, situación otro día está más fuera de control. Y, yo, y más cosas pasan. ¿Tú crees que cuando más va a bajar, más pasan? Y no solo aquí, también internacionalmente. Y como hemos dicho la semana entera, que pasó? La gente tiene que buscar de Dios, eso es lo único. Sí. Lo único porque ya con hablar, con buscar solución, con tomar la justicia en nuestras manos, lamentablemente no está pasando nada bueno ni positivo, entonces nada más hay que agarrarse de Dios y que tome el control porque esto está que uno no sabe, como dice la canción, dónde todo esto vaya a parar realmente. Sí, Cuba sí, también. Claro, Cuba está en la calle, ya se hartó. Está pasando una situación en Cuba. se hartan okay. no, de, de, de no, vivir no, esa situación, ya. hay muchas personas que le gusta, pero mire, la evolución es buena, como estaba hablando ahorita. Claro. Cuba, yo siempre he dicho que nosotros le llevamos como 10 años a Cuba de, de evolución, porque cosas que están pasando en Cuba ahora, teléfono y cosas así. Ahora que ellos están, que nosotros lo usamos en el 2010 yo veo que ellos están con esos sistemas, sí. ¿Eh? Dos años que llegó, que antes usted no chateaba con nadie de Cuba, nadie. Así o sea, era raro. debe acabarse como eso de que, que usted no negativo y ahora los cubanos en internet en los parques que encuentran a veces son, o sea, son pocas cosas que ellos consiguen y ese pueblo está ya está cansado porque ven como como los otros países evolucionan. viven y sí. evolucionan y es un país sí, ya porque que yo tan errado con, con errado no porque está no, no, el gobierno respeta. el gobierno es la, la dictadura, dictadura. Y, ellos, y, y ellos son revolucionarios y eso se... No, no, pero son se... revolucionarios los políticos, los, los ciudadanos cubanos son gente normal que lamentablemente... Sí, han, pero hay muchos también, que hay que la decirlo, la hay muchos que apoyan el régimen. Ajá, sí. han, vivido, han vivido así, han vivido así todo el tiempo. La cosa los carros ahora que van, en, están entrando unos carritos sí, menos. No, así es. medio chiquitos. En Cuba. Vía vía a los telos, yo me, me perdí. Me dicen a mí, mira, digo el tacito, un carro viejo. No, <risa> un un che sí de esos carros viejos. <risa> no, no, Viejísimo. Y y y me me dicen que la el, todo el mundo come igual, no. Sí, la, igual. Tú sabes. Sí. No. no hay privilegios. sí más pica, pica, pica pollo para comprar ellos pa comen normal, así ya. arroz huevo revuelto cosas así que yo comen mismo precio right. sí. limitado sí, ¿sí todo todo día que poco. No, hay no hay muchas limitaciones en Cuba hay, si nada más son dos huevos nada más son, si nada más son dos huevos tú puedes comprar dos huevos una mano no más ya cuánta gente hay en tu casa hasta para una semana Terrible, sí, viví. En eh, Cuba tú viajas al pasado. Tú, tú. No, no, no, tú vas a Cuba y tú eras una colonia. Todo, todo, antiguo. todo sí. antiguo, porque no... La construcción no, no. no, ha, no ha explotado, ahí. Mira, muchachos, todo eso de madera antigua y, y, y, y ladrillo antiguo. Ay, ay, todo, ay. todo, bueno. sí, en la, en la llana ciudad. Ojalá y ellos puedan resolver eso, lo, nuestros hermanos cubanos. Vamos a dar una pausa y retornamos con los sosobrosos. I should